Anderson Hernández, parte importante de la ofensiva de los Tigres del Licey en el día de hoy, 14 carreras por 3 derrotando en la segunda jornada de manera consecutiva a los leones del escogido. Anderson, ¿a qué se debe, entiendes, este despertar ofensivo de los Tigres en los últimos partidos? Eh, gracias por la oportunidad y recuerden que la gloria de Dios primeramente. Y no, eh, que estamos haciendo la cosa pequeña, cuando tenemos gente en base lo estamos moviendo, lo estamos trayendo y eso nos, nos ha llevado a hacer esa carrera. Eh, gracias a Dios estamos haciendo la cosa pequeña y yo creo que si seguimos así, Licey campeón que has tenido muchísima experiencia, no solo con los Tigres, sino también en esta etapa de todos contra todos, donde la presión crece y la competencia también. ¿Qué necesitan mejorar los Tigres para los partidos que están por venir, aunque estamos en primer lugar, las cosas para poder mantenernos siendo competitivos? No, seguir haciendo la cosa como la estamos haciendo, no hay que mejorar nada, eh, seguir jugando defensa y los pitchers si aguantan, nosotros, tú sabes, hacemos carrera, eh, yo creo que, que Dios mediante, las cosas no van a seguir saliendo bien, solamente hacer lo mismo que estamos haciendo, eh, la cosa pequeña tú sabes, mover los corredores... Eh, gente en tercera, un ejemplo de tratar de dar el fly, comerlo de dos o empujada, que es lo importante. Dale un mensajito a todos los fanáticos de Azul, tú eres de los favoritos, toda la vida ha sido de los favoritos de los muchachos azules, así que un mensajito. Nada, eh, a, a mis fanáticos y a, a los del de Licey también que, que sigan apoyándonos y con Dios mediante Licea el Licey campeón, que chiste. Gracias, Anderson, felicidades. Seguimos con más del Licey TV.